Durante la confrontación saltan a la vista los mayores de edad, quienes serían los encargados de dirigir estos bandos. Yo sé lo que para el futuro lo que tengo que hacer y lo que digo ahora no me interesa su vida de ellos. ¿Cuál es el motivo del enfrentamiento? No, primero un chico vino primero y me dijo tú eres tirapiedra, ¿no? Y le digo no. Los cabecillas están colocados en la línea de ataque. Increíblemente junto a ellos también aparecen estos pequeños quienes no se amilanan cuando les llega a tomar parte en esta locura pandillera.